Primero voy a probar la ensalada, después el pollo. Para no, empezar, ah. la ensalada es muy diferente. ¿Y cuál es mejor? Ah, ya analízalo sé. bien. No, ya sé, güey. Este es diferente empanizado. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en el famosísimo pollo campestre. Como ya pudieron ver, ya probamos un pollo que se llama pollo campero, pero muchos de ustedes en los, en los comentarios de este video lo escribieron. Vayan a probar el pollo campestre, que ese sí es originario del Salvador. Vamos ¿no? a ver si sí, es cierto, nomás que van a pasar. Sí, Mario, estamos a medio estacionamiento aquí interrumpiendo, pero de todos modos, vamos a grabarles un poquito. De haber, les vamos a decir más que nada, igual se les puede antojar a las personas que no pueden comer pollo campestre, pero vamos a grabar nuestra reacción y vamos a decirles si cambia mucho al pollo campero o es similar o está más rico este si está más, más A ¿no? ver cuál sabe más rico, <risa> Depende, si el pollo pues. campero o el pollo campestre. A mí me han dicho muchas personas que este es el mejor, ¿sí o no, Nano? Este Bueno, este, para ti para sinceramente mí el campestre. y para ti, el tú, campestre, campestre sí. me voy de campero Bien, y para Mario. ti Paul. Yo la neta, pues soy mexicano. El único que he probado ahorita es el campero, así que vamos a probar el campestre. Yo lo siento es que. Va más cocinado, más Por dentro, ah, es okay. lo que nos está diciendo Nano Según, okay. que por dentro viene más cocido y que dice que campero, viene un poco más sí, cocido, pero vamos a ver, ¿a? Pero te parece Mario también decirles que este pollo nació en 1987 allá por San Miguel, o sea, por Ay. la frontera entre Honduras. Antes aquí en el territorio salvadoreño, donde se encontraba, era solo en la, en, solo en la zona oriental del país sí, o es sea, en San Miguel San... ah, exactamente, originario de San Miguel claro de el Mario Salvador. de ahí ya se empe empezó a extender a lo que es todo El Salvador y se hizo famosísimo para hacerle competencia también al pollo campero vamos a probar Va a las entrar. diferencias vamos exacto. a al pollo campestre venga órale a ver entonces buenas tardes para aquí para, acá, para, llevar. para aquí para aquí va a ser. Más no, no, okay. impresiones, está bien bonito este. ¿eh? Es que es recién nuevo. De hecho, ahorita estamos en Carasucia Mario, un lugar pues muy conocido. Aquí también en el Salvador. Incluso ahí este al fondo. Mira, con Ahí al fondo está la primera ah, sucursal. Ah, sí. Abriendo. A ver, ven, Mario. De todos modos, vamos a grabarles. ¿eh? Esa es la primera sucursal que les comentábamos que estaba en San Miguel, Mario. Ajá. De hecho, el logo como puedes ver siempre ha sido parecido. El... No le han cambiado mucho. Incluso dice orgullosa. 100% salvadoreños Salvador. desde, desde 1987, 1987. Ay, no, sí wow no hay ya en 2010? Sí, sí. vaya, Sí, la verdad sí. <ríe> y ahorita este yo pienso que es uno de los más nuevos del Salvador porque ¿este no es nuevo ¿no? ¿no lo habías este visto? es nuevo, si hay como dos meses creo que lo abrieron. Ah. Ah, mira, y para que digas que no hay imitaciones, dice, en nuestra cocina recetas originales orgullosamente salvadoreñas. Salvador Así que Mario, hay que pedir las piezas de pollo, porque son piezas de pollo, y vamos a probar sí, a ver a qué diferencias todo, todo. hay. Mira, esta, estaba mirando que es salsa, pero no sé si ha picado. No tiene marca ahí, las diferencias... Eh, oiga, de ¿Las diferencias, pero Mario? El... Ah, ya sé cuál es. Salsa Jalisco de Macorri. Pero la diferencia que iba a decir, que en el pollo campero sí tienen su marca. De salsas, ah, sí, de sí, cápsulas y de todo. El pollo... Y aquí no. no. la verdad está muy bonito, ¿eh? porque dicen es nuevo, reciente, pero se siente el, el... Agradable, el invito, pues. agradable. En cuanto, llegamos en cuanto, también el cajero nos recibió bien. Muy aquí, bien, muy, muy exacto. Bien. Va, va bien, va bien. Va bien. No, más que bien. una pregunta, Nano. ¿Tú, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es más caro? ¿Este o el, o el campero? Pues el mismo precio, anda. Te hacen igual, ¿eh? al mismo precio andan variando, pero yo soy 100% campestre. ¡Campestre! Ojalá. Tú? ¿Tú eres team campero? No, campestre. Yo prefiero el campestre. Okay. Ya llegó el menú, miren. A ver, ahí. Tenemos nuevos productos de temporada. Hay deliciosas un... entraditas. ¡Oh! Nosotros muchas queremos gracias. lo más tradicional. Lo más tradicional que lo más es, tradicional pues sería el pollo. ¿no? pollo Entonces, el vamos a pedir piezas de pollo porque Ay, queremos pues, probarla. Eh, si gustan, les doy unos minutos para que puedan ver. Ah, ok. Okay. ok, muchas, muchas gracias. gracias. Mira, aquí, como dicen, hay productos nuevos que son estos. Exacto. Ya son extras. Todo esto ya es extra. Ya son cosas por extras extra. para exigentes. Yo digo que hay que agarrar un paquete. Sí, sí, exacto. Yo, sí uno una de, promoción. Somos cuatro, hay que pedir para los cinco. Para los cinco. Para, ¿Para los cinco. <risa> Caray, es que yo vez. como por dos. Mario, les iba a comentar algo muy importante. Nada de menciones pagadas. ¿eh? Aquí hay dos que están con pollo campestre, pero no hay mención pagada. Así que nosotros vamos a dar el punto original. O sea, el punto verdadero. Sí, nosotros vamos la calificación exacto ah, ah, muchas bolina. gracias eso es cortesía de la casa oye oye, nano entonces nos tomamos esto y nos vamos así que mario hay que pedir y les decimos qué tal sabe sí, el pollo exacto. ¿Ahorita vamos a pasar a probar lo que acaba de llegar mi Como el piden el el fitness, fitness. El fitness el Ya es más eh. más fitness. No le gusta ¿Qué? el pollo dice, usted o sí. que de vez en cuando prefiero comerme una ensaladita que estar comiendo pura pura qué, pura qué, pura, pura qué, pura, pura, pura qué? cochinada, pura, pura grasa. Comida... Grasosa. Pura, pura. Grasosa. Una comida grasosa. Ajá, ah, no, sí. pero Mario, hay que probar porque mira, también muéstrales que ya llegó el famosísimo pollo. A... Fíjate, te voy a decir Se algo mira rico. a primera vista: yo este lo veo como que un poco más dorado que el campero. Y con, yo lo veo, sí, Ay, más sequecito pues. El campero es un poquito más aceitosito. Aparte del pollito, viene una ensaladita. Ah, no, no, no la han traído. Nomás ah, sí. una. Es que hace cuenta que aquí vienen las tres. Ah, creo. Ay, miren, no, no, creo. No, no, Así que no eso mire. es para todos. Ah, entonces, sé, miren, Miren, es, es una ensalada que por lo regular también el pollo campero lo sirve. Sí, nomás no sabemos si, si sea igual. igual, no sabemos si sea eh, igual. Puede que cambie. Y no sé por qué, pero siempre ponen cápsula. no Yo pienso que es común comerlo con capsu no sé, se hey, come con irra... el pollo campero y el, el, uh -huh. el campestre. Qué wow. raro sí, que ustedes coman pollo con cápsula! No se crean. <risa> no, no se crean. Cada quien, cada sí, país tiene es, sus, sus, sus diferencias. Gustos, sus tradiciones. Exacto. Así que hay que probar. Pero ahorita estamos en El Salvador. Debemos de comer pollo con cápsula. Exacto. Aquí sirven estos tipos de bollitos sí. o panecitos. Es similar, que. Aquí, ¿no? aquí le llaman pan francés, ¿verdad? Pan sí, francés. Y allá no, en México no lo conocemos. Ese no? Casi no, es similar al de hot dogs, pero dicen el que no. ¿O al bollo? O al bollito, pero no, el bollito es más dulce allá en México. Es otro tipo de pan. A ver, haz tu, tu prueba. Primero voy a probar la ensalada, después el pollo. Para no, empezar, la, la ensalada es muy diferente. ¿Y cuál es mejor, la de aquí, la del, la del campero o la, la del campestre? Me gustó no. más la del campero. <risa> pollo campero. Sí, o sea, la, la ensalada. ensalada. Ahorita vamos a probar el pollo. A ver. Aquí, este, aquí este video es real, real. aquí no hay fe no aquí, aquí, aquí no venimos a mentirles, aquí ah, no venimos censura. a mentirles, aquí nosotros venimos a probar y a decirles la verdad, ya depende de ustedes también Esa, cuál ah, es aquí su sus gustos también, Ajá, exacto, su o sea, a muchos les puede gustar más esta ensalada que la del campero, pero a mí me gustó en lo personal más la del, la campero, del campero, que ese, la del campestre, del campestre. A ver, vamos a probar el pollo. Es muy diferente, cambia no. mucho, no son pollos iguales. Sinceramente, a ver, di, no, di, la verdad, ¿cuál te gusta más, el pollo de aquí, el campestre? Perdónenme, o el me van a fregar en los comentarios, pero me gustó más el pollo campero. ¿Qué es lo que tiene diferencia, qué lo qué? Que este está más cocinado. Pero de afuera, ¿que lo doan diferente o no? A mí me supo diferente el adobo. Este adobo, o sea, lo frito es diferente, no es igual. Y tiene otro sí, sazonador. Es mordida la pegado? además... No, pero la primer ¿Sí sazón... Primer, sí. Al primer sazón, no, Mario, a la primera mordida. Al primer sazón, al primer ah, jabón. Okay. De vez de, el feo se distingue. Ahorita voy yo, a ver si siento. A ver, vas, Mario. A ver, ¿qué tal? Primero no. la ensalada. Ensaladita, aquí no va a haber mentiras, aquí no importa, se van a ofender mucho sinceramente, pero no, no encuentras tenedor, ya lo perdió, Ay, ya, ya. como está tan grande la mesa, lo perdió Ya lo perdí, ese es mío, nada No <risa> Pobre Nano, ya le dijiste No, ese es mío Pobre Nano, ya lo dejá. ya Lo, ya lo, dejá. lo dejá sin tenedor, sí. Sí, Dime la verdad, dime, ¿qué te parece? ¿Qué diferencias encuentras, más te voy a decir en este algo en otro? Este está un poco más con dulcecito. ¿eh? Un no, me refiero que tiene un poquito más de sabor, pero te voy a decir algo. Me gustó más el, el, el campero, la no neta. ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué? Porque este como que le quisieron invitar al KFC. Este. No, es que es sí, muy diferente a la ensalada. Pues sí cambia, el sabor de la ensalada sí cambia. A mí me supo menos dulce. Menos dulce, entonces estamos mal nosotros. Tú estás mal, no sabes saborear las comidas. No, pero no. Sí cambia, de todo modo el sabor. ¿eh? Y luego tiene más cebolla, le echan cebolla. Me sabe cómo cebolla bolla, pica algo. Pica más. Como pica más, se ¿no? da este pico. Uh -huh. Un poquito más picosito. Sí, pero. Dale al pollo a yeah. ver. Adelántame, un campero, güey. con, con verdades, verdades. Nos, nos van a correr aquí. <risa> van a salir. También los comentarios creo que nos van a. <risa> a hinchar. <risa> <risa> <a> <risa> <funar>. No, pero <risa> hay que ser realistas. A lo mejor, no sé, el, el pollo está más chiquito. <risa> ah. Analízalo bien. No, ya sé, güey. Este es diferente empanizado. ¿Verdad que sí? sí? Es muy buena. diferente el empanizado, nada que ver a lo que es el pollo campero. Pero, ah. o sea, tiene su sabor, pero... Sabe rico. No digo que sabe malo, no decimos... Sí, no, no está... decimos que sabe malo, sino que nos gustó un poco más el pollo campero. Porque el campero sea más grasoso, y a nosotros los mexicanos no nos, gusta. nos gusta la grasita. Es lo que dice no, que quede más <ríe> grasoso. Ana, ¿no? el campero no. es más grasoso. y Este está más cocinado que el campero. El campero es más aguanoso. Más aguanoso. Ajá. No, más que este sí el adobo, eh, no el adobo, la fritura sí sabe bien diferente. Eh, sinceramente, como no venimos patrocinados por camp no, ni, ni Campestre, ninguno de los dos, es siempre nuestra humilde opinión, creo que no, sí, le voy como mexicanos nos le gusta el campero. campero. ¿Qué es malo este? Team Campestre. Disculpenos. <risa> Así que, Mario, a comer. Sí, no deja de estar bueno. Sí, sea está bueno. Está sea bueno, está sea bueno. Más que sí si cambian. Yo pensaba que iba a ser muy parecido. Yo también pensé que iba a ser exactamente lo mismo, nomás que con diferente marca de empresa. Pues bien, Mario. Fíjate, favor. Ya ver? comimos panza llena. Vamos a salir un poquito. Sí, Vamos exacto. acá afuera. Muy rico, la neta. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Iba a decir algo. Ahorita, ahorita que estaba comiendo el pollo, se Ajá. me hace que cambié de decisión. Ah... Sí, no más es que te voy a decir algo. El pollo sabe muy rico. Ajá. Prefiero el campestre, pero la ensalada man. prefieres el campero. Sí, la Entonces sí. comprarás pollo, en el pollo campero la ensalada y te la trajeras al pollo campestre. Exacto. Para comer si el hiciera pollo. la combinación. ¿Y tú? Está bien. Yo me quedo tristemente con el pollo campero. También, perdónenme. ¿Qué me manda? Yo soy Tim sí pollo, cam... a... pollo Campero y tú eres campero. Exacto. No, sé que... yo, tú eres el campero y yo el campesino. Exacto, Exacto. Sé Exacto. que me van a matar en los comentarios, pero. Ah, pero es opinión personal, pues. Cada que Todo cada el mundo está quien, muy rico. este quien, pollo. No digo eso, que está malo. Eso depende de equísimo. gusto, la neta. Ajá, pero a mí me gusta, como ya les dije, un poquito mmm, como el otro. <ríe> Así que Mario, esperemos sí. les haya gustado este video y dejen su like Suscríbanse den la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram Y a TikTok Exacto Mario, y nos vemos en un próximo video Esperemos les ah, haya gustado este Y vayan a ver todos los videos Like, like, like, like Y comenten por favor